Pues corre. Ah, mira, el gato está ahí. Mira, mira el gato, mira el Hola gato. Hola, gato. ¿Qué pasó, gatito?